El martes 10 de diciembre hablaremos en nuestro programa de Rojinero Televisión de los 35 años de nuestras siglas, CGT. Aunque nuestra historia es mucho más larga, del crecimiento de esta organización anarcosindicalista y de cómo el gobierno y la patronal no están nada contentas de nuestra presencia. Desde Canal 33 de la TF de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado, desde nuestra web tv.org. El martes 10 de diciembre a las 21 horas. Te esperamos.